Siéntete, a ver qué tan bien te va. Presumes felicidad, mentir es tu habilidad. Sentir más debilidad. Presumes flores para hacerme creer. Oh oh oh, anda ve, controla tu corazón, fomenta tu decisión. Pues llámale ilusión. En Google hay instrucciones. Busque un tutorial para dejar de sentir. Oh oh. Tú y de lo que quieres. Pero que no te preocupes, buscando las mil maneras. A veces si sí te olvida corazón, que busques fuego en la pecera Allántate, hasta creer que no fue nada. Ignora la realidad, postea estabilidad. En ti la sinceridad se fue de vacaciones, perre. Uh, oh Ayer me fui, hoy dices que no sientes nada. Ayer te amoreas por mí. Y hoy vives por otro acá, a este chino no vendes chofán Asumes que te fuiste sin perder, no oh. Mírete, toda una hablador. Esta buena con jabón no se quita, no, no Vístete, haz con tu vida lo que quieras Pero te noto preocupada, buscando las mil maneras A veces se te olvida corazón fuego en la pesera que buscas fuego en la pesebre, amor. Pobrecita, si no, no te engañes corazón. Hoy, this is ellen J. Baby.